qué tal siempre bienvenidos a un nuevo vídeo más en ese vídeo vamos a hacer cosas que me gustan contra cosas que no me gustan así que comenzamos con el vídeo en general me gustan los objetos electrónicos como el móvil los ordenadores etcétera etcétera En conclusión me gusta la informática no me gusta estar siempre aquí metido en casa. Me gusta estar fuera, estar eh, dando vueltas por la ciudad y estar con mis amigos fuera y con la familia. Y... En comida, me encanta pero mucho la pizza y los macarones, pero lo que odio son las bebidas gaseosas que no, no sé por qué los odio, pero los odio mucho. No, no me gusta ni beberlos. Y también las alubias. De los animales, me gusta pero me encantan los gatos. Me encantan los gatos. Prefiero tener ahora un gato doméstico, que no lo tengo. Odio completamente los bichos. Los odio. No me gusta la gente pesada. Me gusta ir elegante. Me gusta leer libros y me gustan las redes sociales. No me gusta la gente que me mande o me diga órdenes. Y no me gusta ver la televisión. Esto hace unos años, no me está gustando ver la televisión Me gusta ver Youtube y las redes sociales Me gusta viajar en sitios nuevos, visitar nuevos sitios, monumentos, tal Y odio la gente racista Y aquí se acaba el vídeo No olvidéis de seguirme aquí en Instagram Y no olvidéis de suscribiros, dar la campanita Dejar un buen me gusta para más vídeos como estos Y hasta la próxima